Buenos días, estamos cerca del, del mediodía. Hoy es eh, viernes 17, ¿puede ser? Eh, sí, creo que sí. Si sí. mi, mi teléfono no me miente, sí, es 17 de septiembre. Bueno, me, estamos quedo grandes. Poco, me quedo un poco más tranquilo, quiere decir que el régimen de, de pastillas que tomo todavía no me, no me afecta <risa> bien, bien. la cuestión temporal y espacial. Está muy bien. La cuestión temporal y espacial parece que, que, que ha quedado como afectado, como, ese, como, como dice el canal americano, el multiverso... <risa> El multiuniverso parece que está agitado. Uf. Estamos acá con el queridísimo Ubaldo Luna, este, un lujo para mí. Y en estos momentos es para nosotros como fundamental escucharlo porque él tiene experiencia, conoce la zona, conoce los protagonistas. y Contanos un poco, ¿cómo ves todo esto? Uh, Marcelo, viste que hace poco había estallado mucha polémica por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, a propósito de que la Argentina no era como Suiza, ¿no? Que Suiza claro. era aburrido y claro. que la Argentina presentaba alternativas... Yo le pediría a la Argentina que frene un poco, no, no sé si sí. quiero llegar al extremo del aburrimiento suizo. Tampoco sé si se aburren los suizos. La verdad bueno. es que si en todo caso se aburren, tienen plata para ir a divertirse. Claro. Lo, lo concreto es que estamos en, en... Bueno, todo el mundo a esta altura del partido ya está al tanto, quiera o no, porque hay sí. una filtración de información y una superabundancia super de datos y de, de noticias. De todo este sisma político que hay dentro de la fuerza principal de la política argentina, que es el oficialista Frente de Todos. Uno traza una retrospectiva respecto a lo que pasaba desde el domingo pasado a propósito de las elecciones de medio término. Y parece que hubiese transcurrido una vida. Sí. ¿No? Porque. Uno va tachando cosas que parecía que en un momento tenían un determinado final o un determinado presente y que ya caducaron, o que perdieron la efectividad o que han quedado corridas por otros, como un juego de encastre. ¿no? Claro. Este, yo siempre utilizo esa figura de esos, esas pelotitas que balancean en los escritorios y que una golpea y mueve a la otra. Mueve a la otra. Bueno, en la, en la situación política argentina mucho de eso se da. Eh, compartimos con vos, con Fede, con algunos pocos colegas también la cobertura el último domingo del búnker del Frente de Todos. Exacto. Ahí en la. Creo avenida. que fuimos los únicos. pero estaban no también sé. gente de, de otros medios, ¿Ah, pude sí? identificar si sí, sí, ah, eh, bueno, no participaron. Vi algunos que estuvieron alternativamente en la conferencia de prensa, que estaban cubriéndose ve distintos lugares y claro, no se quedaron. Y eh, vi un colega también de aquí de, de la zona que hasta que nosotros nos retiramos creo que estaba o había estado hasta minutos antes bueno mejor entonces pero había poca cobertura porque por lo general a ver eh, creo que en algún caso uno está ahí para palpar los rostros los ánimos para tomar ese tipo de pulso de lo que pasa concretamente si te quedas en tu casa tener los los datos más concretos más finos pero como digo eh, uno sigue buscando esa adrenalina no esa búsqueda de captar eh, los ánimos, las lecturas que se pueden hacer y particularmente interiorizarnos de lo que pasa en nuestro Exacto. municipio, en Urlingam. Algo de eso pudimos ver eh, en función de que por lo general suele ocurrir que aquel que no tiene números que le convengan no los da. No, Eso es Es histórico y le ha pasado a todos los oficialismos que, por ejemplo, no han tenido buenos resultados o a aquellos que en algún momento... Tenían expectativas positivas, que la realidad se los iba sacando, y que por lo general son reacios a dar notas, a dar números, etc. Sí. Eh, bueno, sobre el cierre, terminó a esta altura del partido, le contamos a la gente, el frente de todos, siendo una especie de isla en esta zona oeste de la provincia de Buenos Aires, porque con apenas 400 y algo de votos de diferencia, la lista local, que encabezaban Viviana Lodos y Nicolás Vilela, se impuso a la que juntos reunidas en las dos listas, tenían por un lado liderando a Lucas Delfino y a Andrea Giorgini. Delfino por Santilli, Andrea Giorgini por Facundo Manes. Fueron muy pocos los votos de diferencia a favor de los candidatos del oficialismo, que por supuesto mira desde otro lado lo que pasó el domingo en relación a otros oficialismos como los de Morón o los de Itusengo, especialmente Morón, que sufrieron un golpe fuerte porque casi 10 puntos de ventaja para, para cambiemos, para juntos. Sí, sí, sí. Uno dice en lo personal, primero hablo de la cuestión del tiempo, que él dice, pasa muy rápido el tiempo según cómo se mueven los actores. Y yo decía, a veces, lo que uno ve en la relación entre uh -huh. las personas, vos decís, dos personas se llevaban bien. Y de repente ves que con el tiempo se deteriora y se aleja. Entonces vos tenés una relación del tiempo, si pasó mucho tiempo, sí. se deteriora. Sí, un desgaste, y se ¿no? Sí, un claro. desgaste. Pero en la política argentina todo eso se condensa en menos de 24 horas. Sí. Entonces te, eso te, te deja saja, desajustado. Uh -huh. En cuanto a decir cómo, pero si hace un rato se abrazaban y estaban todos bien y en 24 horas empiezan a ver toda una serie de chiporroteo que, la verdad, ¿Afecta también al estado de ánimo de la población? Lo que pasa es que el punto de partida difiere, porque claro. uno en una relación sentimental amorosa parte de un común de relación sincera, de, sí. de, de amor, que, que por supuesto después claro. se termina consumando en otra cosa. Acá yo no sé si los unía el amor de punto de partida. Creo el que política, no. El política del amor creo que no existe. Y sobre todo me parece que teniendo los antecedentes tan frescos, sí, sí, porque sí. hasta que Cristina Fernández, en lo que muchos consideraron una jugada magistral de ajedrez, ungió a Alberto Fernández para que fuera el candidato a presidente, uh -huh. hasta entonces, hasta horas antes, se estaban diciendo de todo uno y otros. Claro. Eh, digo, no Ahora que, lo dejaron ellos mismos trascendernos, son trascendidos de la prensa. No, no, no, pero en algún ellos, momento acordate, lo han dejado. Acordate que Alberto Fernández desfilaba tomando distancia del entonces gobierno, o criticando lo que había sido en su momento el gobierno de Cristina Fernández. Digo, eh, el archivo en la Argentina todavía está presente, más allá de que, claro, se van acumulando, porque las cosas claro. pasan. Eh, Mira, hoy, hoy casualmente charlábamos en, en la radio temprano con un colega. Respecto a que otros países por ahí tienen crisis de puesta en marcha de gobiernos más profundas y más extensas. En Holanda, por ejemplo, desde abril no logran conformar gobierno. Claro. En Alemania hay todo un entuerto por quién sucede a Angela Merkel. Ahora hay elecciones en Alemania que... Eh, Digamos, va a influir en toda Europa, esa, uh -huh. en tema de, de derechos humanos, en temas ambientales, en Exacto. muchas cosas industriales lo que pasa es que tienen otros músculos institucionales que claro. no tenemos acá en la Argentina. Claro. Que una crisis en la conformación de un gobierno o una dilación en el tiempo de esa conformación no desata una crisis institucional. Claro. Porque, bueno, también hay, otros, hay otras diferencias en lo que hace a la contextura republicana respecto al tema del parlamento, la incidencia que tiene y demás. Pero bueno, en la Argentina sí. pasamos de un gobierno que nació, creo, y las evidencias así lo están demostrando, más como una herramienta electoral para ganar las elecciones que como una herramienta de gestión de gobierno. Porque creo que desde el vamos, y Cristina Fernández, como está exponiendo ahora ella y quienes hablan por ella, Pensaba lo que pensaba Alberto Fernández, está claro que el presidente no era el ejecutante de su idea de gobierno, de o no su idea sea, de gestión. O no, o no sería, porque uno no lo puede. Eso yo no eso yo no, no estoy tan seguro. Eso no lo se... dan por cerrado. ¿eh? Yo... Sí, qué sé yo. Para mí es. Yo este, digo que hay ha habido, en mi opinión particular, de lo que uno ve por la calle, la hora uh -huh. de Urlinga, caminamos por todos lados. Sí, claro. Y lo que hemos visto es eh, un voto bronca. Entonces, si yo suponete que soy un, que fuera un candidato que recibe favora, favorablemente uh -huh. esa cantidad de votos, yo estaría muy intranquilo, porque sé que la gente me está votando porque le tiene bronca. No al otro, sino lo que no pasaba. Sí, lo que pasa muchos te refieren sí. a la cuestión de la inflación, del no manejo de la inflación, eh, quejas de los trabajadores asalariados en relación a la poca actividad del Ministerio de Trabajo. Sí, creo que hay, hay una cuestión... Hay de todo ahí. Me parece que hay una cuestión... Eh, ya bueno, tributistas que iban a recibir no, por supuesto, un crédito, te dicen, mira, sí. toma, te voy a dar el dulce, tenés un crédito a tasa cero, y se lo dieron... A uno de cada diez, al punto que habiendo un universo de más de un millón y medio de monotributistas para recibirlo, solo lo han recibido 150 mil. Mm -hmm. Sí, sí, es, sí. El, pero el, el primer tramo estuvo bueno, estuvo bien dado. Sí. De hecho, nosotros lo usamos a lo, lo que pasa es que eh, hay, hay un raconto de cuestiones que se manejaron mal, que fueron políticas erróneas o que pretendían, no sé, arrimarnos a, a qué puerto. Claro. Hay cuestiones que tienen que ver con esto que vos planteas de, de los trabajadores de clase media que lejos de recibir algún beneficio en medio de todo esto en algún momento fuimos amenazados finalmente se dio vuelta atrás con cobrarnos retroactivos aumentos en las distintas, este, de los distintos segmentos que componen el monotributo sí, parece sí. Que, hubiese, que no hubiese pasado pero pasó eso y Yo... nos tuvo en vilo a muchos de los que hacemos mucho esfuerzo para sostener esto pero creo que hay una lectura sí, del escuchó. resultado electoral eh, con la que el kirchnerismo históricamente no se ha llevado bien cuando las cosas, eh, el viento viene a favor y bueno, todos somos grandes capitanes, pero cuando tenemos que pilotear una tormenta, el kirchnerismo deslinda, y Cristina Fernández en especial, deslinda responsabilidades en el asunto. Eh, no se muestra al momento de que las aguas están tormentosas. Pasó en distintos órdenes, en distintos niveles de, de situaciones que han pasado en la Argentina, pero desde la tragedia de Tromañón para acá incluyendo Tragedia de 11 y demás, creo que Cristina Fernández no ha estado a la altura de lo que uno reconoce es el mérito de la dirigente política más decisiva en la Argentina, pero que también explica por qué Cristina Fernández en algún momento fue a buscar a Alberto. Y esto es que reconocía que con lo suyo, que es mucho, que es un capital político que nadie tiene en la Argentina, no le alcanzaba. Claro. Entonces, Alberto Fernández con un puñadito de votos, más el otro puñadito que podía aportar Sergio Massa, más lo que podían aportar algunos gobernadores que siempre miraron con recelo a Cristina, sumaron enfrente de todos. Ahora, Cristina sabe que es la principal accionista, pero que sin los pequeños socios no puede moverlo, no puede abrir la empresa. Ahora, qué gracioso porque vos empezaste hablando, este, por lo que se dice en general, de Europa. Y está hablando de que Cristina tiene un caudal de un 30%, una un cosa así. Por pero por ahí, sí, que es muy cercano pero, al techo también. Pero ¿no? digo yo, para razonando, porque vivimos en un sistema presidencialista. Claro. Pero si viviéramos en un sistema parlamentarista, ella sería per, casi permanentemente la primera minoría en un uh -huh. sistema europeo. Sí. Porque un 30% de sí, votos sí, en sí, Europa claro. sí. hacen de que vos, digamos, tenés el... Sos casi el que decide un montón de, de políticas. Eh, sí. y un sistema europeo. Lo que pasa y es que, que necesitas poco para armar gobierno. Lo que pasa poco. es que ahí tendría que pelear porque en ese 30% también está el, anti, el anticristinismo. Claro. Ah, entiendo. Perfecto. Son volúmenes semejantes sí, sí, y que, sí. por supuesto, se termina desnivelando por el ciudadano que no se eh, este, etiqueta ni con Cristina, ni con Macri, ni con Santilli, no. ni con Manes, ni con nadie. con nadie. Es el que define el voto. Ese no es sea. el caudal mayoritario. Todos creo que. En la mayoría de los casos hay mucha gente que, por más que Cristina fuese la reencarnación de toda la sapiencia política, no la votaría. Y hay gente que, por más que Cristina fuese el peor de los demonios, tampoco dejaría de votarla. Claro. Eso está claro en la Argentina, está muy fragmentado, la famosa grieta existe. Ahora... Por el medio de esa grieta o por arriba de esa grieta hay mucha gente que es la que define las elecciones y que creo es la que midió estas cosas que vos mencionabas en un raconto perfecto claro. de cosas que se hicieron mal y que creo que en algún momento también puede empujar a una lectura equivocada de algunos actores políticos, para los que presuntamente ganaron juntos y para los que presuntamente perdieron pero ganaron como en el caso de Urlingham en concreto. Porque creo que en el encuentro que celebro tuvimos el último lunes con el intendente Damián Celsi, aquí, desayuno ahí un desayuno ahí desayuno en, de en, en frente de la universidad. Exactamente, exactamente. Eh, la verdad es que hay cierto convencimiento en base a algunas premisas que son equivocadas de, del intendente. Por ejemplo, cuando asegura que los oficialismos perdieron en general en a propósito de lo que él consideraba era la pandemia como actor decisivo sí. del resultado electoral. La lo verdad dijo que... Varias veces. Santiago Bulat, por ejemplo, economista, eh, reconocía que, bueno, lo, lo, lo hacía en base a datos, ¿no? En base a estadísticas de elecciones que han habido. Elecciones generales, elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Y la verdad es que ese panorama que contaba el intendente Celsi tiene cierto viso de verdad en América pero no en todas las elecciones que hubo en todo el mundo, en donde los oficialismos por lo general ganaron. En el único lugar en donde hay cierta paridad a favor de pérdida de los oficialismos es en América, que es un continente que tiene una inestabilidad institucional significativa comparada claro. con el viejo mundo. Claro. Eso por un lado, eh, después lo repetiría días después el propio jefe de gabinete, creo que todavía hasta ahora sigue siendo jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también diciendo que los oficialismos habían perdido por la pandemia y no, no fue así. Uh -huh. Eso no fue así por un lado. Después me parece que no le resta ni le suma nada desconocer ciertas cuestiones que afortunadamente en la Argentina siguen en pie y esto es que determinadas obras públicas, más allá de que las haya hecho una gestión u otras, están en un claro. municipio. Y la verdad es que... Celsi decía que eh, en Urlingham en seis años, los cuatro de Cambiemos, Macri y Vidal, y en los últimos dos años, según él, no se habían hecho no se había faltado una calle en Urlingham. Y la verdad que eso no es cierto, porque podemos ver combate de Pavón, todo el tramo que va de Camino del Buen Aire al Boulevard O'Brien, podemos ver las obras de, de la Avenida Vergara, de la zona de Villa T6 hasta las vías del ferrocarril. Podemos ver el pavimento que se hizo en Marqués de Avilés, también que se hizo bajo la gestión de Macri, que no es plata ni de, de Macri Villegas, ni de Vidal. Y Villegas también. Y Villegas también, parte de Villegas también. Digo que. Sí, sí No, no tiene que, ver, tiene que ver con ajustarnos a lo que realmente pasó y no considerar. Después uno puede evaluar las gestiones de Macri y de Vidal, por otro lado, de hecho. Yo no sé si haría hincapié en el tema de obras en la gestión de Macri, porque acordate que el propio kirchnerismo lo corría Macri con aquello de que el cemento no se come. Claro. Y cierta razón tenía, Claro. por lo tanto. Son, son distintas épocas y distintas cosas este, que, se, que se nos mezclan uh -huh. y que uno tiene que hablarla. El tema de obras durante el gobierno kirchnerista y estando Juan Zabaleta acá... Eh, lo que mostraba en Juan Zabaleta era un muy buen pulso de negociación claro. y de gestión para conseguir las cosas. Sí, sí, sí claro. Algunos en aquel momento decían este, cosas que me parecían desajustadas en cuanto a que las conseguía por esto o por lo otro. Y yo puse un ejemplo de a la ver. vereda de enfrente ver. y dije, muchos durante muchos años, el Frente Amplio gobierna Montevideo hace más de 30 años, de los cuales la mitad de su vida lo pasó con gobiernos... Este, conservadores manejando el estado uruguayo, en Uno, Nación en nación, claro, manejaba el, el Montevideo sin, no. sin claro. embargo Tabaré Vázquez fue intendente y sí, un montón de cosas sí. y nadie le iba a decir a Tabaré Vázquez que porque consiguió cosas para Montevideo se había hecho blanco o colorado claro, eh, ninguna, eh, era la habilidad de la gestión y es yo que creo así que, deberían funcionar las cosas ¿no? claro, o sea, yo digo que en ese sentido este, Zabaleta tuvo muy buen este, pulso sí. porque son cosas que Urlinga necesita son cosas que vos dijiste todas las avenidas, Vergara, eso lo disfrutamos nosotros que somos los vecinos y la vecina de Hurlingham que transitamos y está muy bien eso. Uh -huh. sí, claro. A mí me interesaba poner acá la picota en otra cosa. Nosotros somos monotributistas. Sí. Y por lo común se nos califica, me parece que está para mandarlos a Linadi como informales. Me parece que es discriminador y ya me tiene un poco cansado. Y le voy a explicar por qué. Él y yo, y todos los que yo conozco que son monotributistas, se levantan todos los días a trabajar para mm. hacer el mango, con un objetivo claro, eso no es ser informal, no es que te dedicas una cosa u otra. No, no es un hobby. No, no. es un hobby, sí, claro. es de lo que se vive, porque acá ha habido un tendal de locura, de terremotos políticos institucionales en los últimos 40 o 50 mm. años. Entonces yo digo, pongo este ejemplo para, demo, para decir lo que voy a decir, de quién es el informal. Si vos vas al médico con un tajo en la pierna, sí. pero el médico te da un uvasal, y vos te lo tomas, vos decís qué poco profesional, no sabe atenderme en la situación esta. Esto es lo que yo opino del Estado argentino. El que es informal es el Estado argentino, porque no reconocer a sus ciudadanos, no respaldarlos, no solamente por este gobierno, por los que estuvieron. No es, lamentablemente no. es una continuidad estatal, es, ¿no? Es, no, no. Por eso digo, el Estado argentino, uh -huh. si hay algo que tiene sí. es que es una es es lo informal, sí. Porque si no te sabe atender. Si no sabe qué es lo que te está pasando, si para él es fácil a los que son ubicables, que ya tienen plata, pymes grandes, que ya tienen un montón de plata, los asiste y no asiste a, los, a las mini pymes, sos informal. Y entonces tenés que entrar a ser formal y empezar por decir... ¿Dónde están todas esas personas? Algunas te las puedo presentar. Sí, y lo, Están en la vía muerta de sí, Morris, por lo, ejemplo. Lo, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, bueno, uno habla de sí. continuidad, ¿no? Y sí. uno ya no sabe si eso es un error o es un objetivo. Sí, yo creo que es un objetivo. Mi opinión particular. Bueno, para mí también loco, bien, es un objetivo. Tiene, tiene que ver con una búsqueda de crear determinadas condiciones, de aleccionar, de adoctrinar. Eh, bueno, sí, es, es profundo lamentablemente no ha acotado a una sola gestión pero bueno eh, si uno ve un caballo verde en una esquina y en la otra vez otro un caballo verde y en la siguiente deben existir los caballos verdes. Existen los caballos verdes y sobre todo que uno a esta gestión cuando este, muchísima gente votó para digamos en forma antimacrista ¿qué es lo que uno quiere del, del, del peronismo? la gente que te dicen acá que sí, sabe que estaba esperanzado que le pusiera plata en el bolsillo uh -huh que fuera feliz, que pudiera comprar sí. cosas, que no le faltara la comida, uh -huh. básicamente, sí. que, pusiera, que pudiera vestir a su familia, cambiar el auto, ir de vacaciones y hacer un montón de cosas. Y esas cosas es, suceden en un segmento de la población para algunas actividades económicas, uh -huh. pero luego recién descubre, hace ni siquiera un año, el Estado argentino que tiene 10 millones de pobres y de gente que no tiene identificada, que no accede absolutamente nada sí eh, por eso a ver cuando uno evalúa la, las cuestiones vinculadas a, a la crisis que se está dando ahora de gobernabilidad y estos, sí. estos enfrentamientos muy muy descalificantes no sí. y que me parece que cuando la política incurre en eso ya estamos hablando de otro tipo de otro tipo de situaciones creo que eh, Permite ver qué lejos están de lo que nos pasa a nosotros. Exactamente. Eso, eso es lo que a mí me interesa. Sí. Para eso el Estado, nosotros, sí. organizamos elecciones. Sí, sí, sí. sí la entonces decís, bueno, eh, porque quiero que me resuelvas el tema de la vivienda. Sí, sí, sí. Es decir, tus hijos... Eh, la mayoría de, de nuestros hijos viven con nosotros no porque quieran. Uh -huh. Porque lo, los chicos tienen una dificultad con, el, con la visión del futuro y nosotros nos preocupa el hecho de decir... ¿Qué podrán hacer? ¿Cuánto vale una casa? Una casa, por mínimo que valga, nadie tiene para pagar mil pesos por mes de cuota. No. Por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que a uno le interesa. Es decir, a uno le interesaría, como él arrancó diciendo, mirá, te lo tenés que tomar más con calma. Son cosas que pueden pasar. Se supone que se dedica a la política, sabe que puede ganar o perder. Este, <coughs> las cosas ya están charladas de antes, como él hizo una descripción... Pero son gente que también uno, uno le reconoce, cosa que a uno le extraña, habilidades. ¿No? Entonces, sí. ¿qué está pasando acá sí, que eso no amanece? sí yo, A mí lo que me, me lleva a preguntarme, por lo general soy bastante escéptico y desconfiado de muchas de las cosas que, que se muestran sobre superficie, trato de ver qué hay detrás de, de, claro. de esa teatralidad de la política. El anuncio, eh, como se dice. Y, y por cierto que creo, y lo que no es, en todo caso es más una crítica hacia quienes la siguen que a ella misma, eh, yo pongo en tela de juicio cierta infalibilidad que le atribuyen a Cristina Fernández. Si bien la destaco como una dirigente que está, por lo general, por encima del promedio de la dirigencia política en la Argentina, con los valores que uno considera o evalúa, eh, me parece que eh, primero que en las últimas, creo, en las últimas cuatro de las últimas cinco elecciones, Cristina Fernández perdió. Eh, segundo, que los nombramientos que nadie objeta de Cristina Por lo general le han traído algún que otro dolor de cabeza Julio Cobos, sí. Amado Gudú, Aníbal Fernández en 2015 como candidato en la provincia El propio caso ahora de Alberto Fernández Que hoy leía la carta de Cristina En la que algunos creen ver eh, la pluma de, de un veterano dirigente del peronismo de izquierda de los años 70 por la forma de ser redactada y todo inclusive, y por el contenido con dardos venenosos. Lo cierto es que cuando Cristina dice, yo propuse a Alberto Fernández, vale la pena recordar, porque los tiempos pasan muy rápido en la Argentina, que ella no lo propuso, ella lo impuso. No hubo nadie del frente de todos que pudiera votar o no votar a Alberto eh, levantar Fernández. la mano en mí y yo tengo otro. No, no hubo, y de hecho lo comunicó a través de redes sociales. Es, es, una, es una costumbre este, eh, media que ya está demostrando que está quedando de modé el hecho de, y no, no productiva, el hecho del, del verticalismo, que eso sí, es una es cosa la... que, es, que es la afectación. Exacto. Pero eh, yo no creo que la intención de Cristina sea pensar sobre ella misma como alguien infalible. Creo que lo que le juega en contra, como le ha jugado en contra a todos los dirigentes por lo común de del peronismo y también sí. dentro de la, del área de Cambiemos sí. es el hecho de que siempre es la cuestión demasiado vertical sí. entonces no importa en qué ángulo político vos estés eh, la militancia que está abajo es como es, es, es usada Sí, lo que pasa es que las cosas no te las crees por vos mismo sino por lo que dicen los Porque demás te, de vos Pero yo creo que tienen experiencia ya los políticos para saber cuando a alguien le viene a dorar la píldora yo no creo que entre. Yo creo que me parece que están pasando. Como decía, Magri pasan cosas. Mira, ¿no? había, había, había un, ex, un, ex, cosas. un ex dirigente muy importante de acá de esta región, que la verdad que no se caracterizaba por ser un orador <coughs> ni al estilo Cristina, uh -huh. ni al estilo de otros este, grandes oradores que ha tenido la política, como Raúl Alfonsín, por ejemplo. Claro. Eh, y la verdad es que uno veía gente que trabajaba para ese dirigente político, me tocó presenciar algún acto, en donde el dirigente político nada, daba su discurso de acuerdo a sus rudimentos, sus posibilidades, no era para aplaudir de pie ni nada. Ahora vos veías alrededor a la gente que seguía a ese dirigente político y estaban todos con los brazos cruzados tomándose la barbilla como diciendo estamos escuchando a John Kennedy. Claro, yo creo que vos mirás y ves a tu elenco de gobierno, a los que dependen de vos, mirándote con cara de admiración cuando lo que estás diciendo no es una maravilla ni una verdad revelada, y un poquito Kennedy te sentís cuando bajas del escenario. Supongo que sí. Supongo no, la fábula sí. del, del rey desnudo, me parece sí. que se aplica mucho, y sí. nadie a Cristina le da porque no tienen la estatura, y tampoco porque se animan a decirle que en varias, en varias oportunidades ha quedado desnuda. Claro, pero además... Eh... Yo siempre digo, porque la gente escucha cosas no y de repente dirigentes políticos escuchan esto y a diferencia de lo que un dirigente político te baja y se enoja y sí. te dice, nosotros decimos opiniones en las cuales cuando nosotros eh, dialogamos entre nosotros son... Cosas que uno abre para que la gente debata. Por supuesto, no. No, no, no. tenemos la verdad revelada sobre no, absolutamente no, no, de ninguna nada. Manera. Ni, ni apoyándola, Cristina, ni criticándola. Además, yo creo que a un dirigente de, del tamaño de ella y de otros, creo que en el fondo ellos te agradecen que uno haga, que aparezca gente que pueda decirle cosas, con respeto, sí. como se dicen, sí. porque no son bobos tampoco en sí. estas situaciones. ¿Sabe que lo último...? Cuando mm. las cosas se pone podrida y dicen, si no me vengas con aquel que me dice, no, pero si vos sos un fenómeno, andas bien, sabe que eso no le sirve. Sí creo y Lo que, saben conscientemente eso. Y sí, Yo creo que, por ejemplo, la cobertura mediática, especialmente de los canales muy cercanos al, al oficialismo del último domingo, son una muestra de esto que vos decís. Porque mm. la verdad es que creo que se basaron en los mismos bocas de urna que, por ejemplo, llevaron al gobernador Kicillof y a Victoria Tolosa Paz a festejar y que eran los boca de urna que le daban resultados favorables, ¿no? claro. se negaron a ver la realidad en algún punto, y te dabas cuenta en cierta cobertura que se empecinaban en ir en contra de la verdad, y por cierto que es el peor de los recursos y es el peor de los remedios que se puede, al que se puede apelar si uno quiere cambiar lo que está mal o quiere revertir una determinada situación. Uh -huh. eh, para no irnos tanto por las ramas, vale. claro está que se trata de temas que nos llevan por, por las ramas todo el uh -huh. tiempo, recordemos que este lunes, el lunes próximo sí. se pone en marcha el recuento definitivo de la primera sección electoral ah. en donde Burlingham está integrándola por supuesto, junto con Morón junto con otros municipios de, de esta región lo más importante parece mentira que en medio de esta crisis estamos hablando de noviembre, pero bueno por supuesto hay que prestarle atención también es lo que puede definir en la lista de Juntos Recordemos aquí en Urlingam hubo victoria del frente de todos, pero en la principal fuerza opositora resta definir quiénes van a conformar esa lista. El escenario llevaría a que por el acuerdo previo que hay en Juntos, el primer y el segundo lugar corresponderían a la lista ganadora, hoy son Lucas Delfino y Marisol Fernández. Y lo que entra a tallar, si sí, la lista de manes arriba al 30%, es la posibilidad de que cuele el tercer nombre ah. en esa lista, que correspondería no a la primera de su lista, Andrea Giorgini, sino por estas cuestiones de paridad de género, a Martín Caramela, que es el segundo. A Martín, mira. Martín podría, si llegan al 30%, conformar los tres primeros lugares, que son lugares de expectativa ¿no? para ingresar sí. al Consejo Deliberante, que renueva, recordemos, 10 de sus 20 integrantes. Y en el caso de que no se arriba ese 30%, alguien me decía, y está complicado, Caramela iría como quinto. Pero siempre ocupando el primer lugar por delante de quien lo antecedía en la lista, por estas cuestiones de que la lista ganadora, la de Delfino, tiene justamente un hombre a claro. la cabeza. El, sí. resto, el resto del oficialismo continuaría eh, con lo ya confirmado, lo que te decíamos anteriormente, Viviana Lodos, Nicolás Vilela, y mmm, poco margen para otras fuerzas políticas hubo mucha polarización en Úglico. Bueno, hasta acá llegamos nosotros en este viernes. Mire, usted igual que yo, tiene que trabajar. Hay que y hacer... Tiene que hacer un montón de sí, cosas. Muchas. Este Y nuestra vida tiene como una internas, ¿no? Tenemos internas uh. nuestras internas. Sí, claro. Obvio. Nuestra, nuestros ministros y ministras de, de economía. Uh -huh. Y cómo entran los ingresos a casa. Esa es la vida real. Este, espero que en esa vida real le vaya bien, que puedan ir superando todos los escollos. Mientras tanto, en este tránsito en el que nosotros estamos, veremos si en algún punto, en alguna parada, aparece un cartel que diga llegó a la, a la estación Evolución.